funciona esto es que estaba hablando con un médico amigo estoy transmitiendo eh, eh, tal vez sí sí bueno estoy transmitiendo eh, ahí vengo Estoy haciendo una prueba para... Eh, es un test drive esto. Es para... Para ver de, de transmitir en el Facebook pero con el Zoom. Funcionará. A ver online workshop dice bueno no para esto vamos a cambiarlo así en vivo esto es un test drive esto es una prueba this is, this is not the show eh, vamos a ponerle momento sincrónico ok lo que no sé sí a ver comenzamos en instantes A ver. Ahí. Sí, ah, sí, está transmitiendo, está transmitiendo. Alright. Good. Qué divertido. Bueno, lo que no sé es cómo ver los comentarios. Porque. <ríe> Hola ese. ¿Cómo va? Acá experimentando cosas en la cuarentona. ¿Qué? Ah, bueno, pero ahora se salió, me parece. ¿Te salió? Ah, no, no, no, no. Estoy... ¿Dónde estoy? Acá. Ah, sí, estoy acá. Bien. Problemas técnicos solucionados. Vamos ahí. Bueno. Esto es una prueba. Para quien esté ahí en este momento sincrónico. Eh, Esperen, vamos a hacer... Me gusta. Me gusta la cámara que enfoca desde abajo, y además ahí se va a escuchar mejor. Esto es un momento sincrónico. ¿Qué es un momento sincrónico? Eh, este momento. El ahora es el momento sincrónico, en verdad. Pero um, lo que había estado charlando... Eh, el otro día de repente con, con Sofi decidimos hacer una transmisión porque nos surgió una charla que nos dio ganas de compartir y tiene que ver con una sensación de que en este estado medio como de shock eh, global que hay con lo que estamos viviendo eh, y con mucha confusión, incertidumbre, en donde muchas personas estamos tratando de entender lo que sucede desde diferentes ángulos de información y circula un caudal enorme de noticias, textos, videos, memes comentarios, informaciones de un tipo y del otro, y todo el mundo haciendo lives también. Eh, es tanto, lo, como estamos en nuestras casas, y igual estamos queriendo compartirnos y conectarnos, bueno, desde la ley del tiempo tenemos esta mirada, ¿no? desde hace muchos años, que llamamos la transición biósfera-noósfera, -no y este momento se siente particularmente como un punto de ebullición muy importante en esto que representa como la toma de conciencia de la mente planetaria o esta hiperconectividad que nos va llevando también a una sensación de eh, de, de la interconectividad que hay entre, entre nosotros, esta red humana que somos, como la capa pensante del planeta. Y en todo este caos informático, ven y si crees, está buena la transmisión, está divertida. Eh, en todo este caos informático que vivimos, eh, se me ocurrió, bueno, hacer finalmente algo que en realidad tenía ganas de hacer desde hace mucho tiempo, que era este experimento de momento sincrónico. En realidad, en un punto, como en la ley del tiempo, eh, incluso como que la tecnología... Hola Sofi. Incluso como que desaparecer en cámara o no, no sé. ahí, la mitad. <risa> eh, venir. Incluso como que la, la tecnología y la y el, el nivel de así de, de hiperconectividad y toda la, lo, la internet y la telefonía celular y todo este proceso que estamos viviendo, como esta aceleración de los últimos años. Eh, es parte de un proceso planetario de, eh, de la evolución de la capa mental del planeta hasta que se desarrolla lo que llamamos la conciencia autorreflectiva, que sería como el, el, el, la mirada de ver al planeta Tierra como un organismo, como un sistema entero que es capaz de tomar conciencia de sí mismo. Esa sería un poco nuestra función también como también así, eh, eh, bueno, procesar también eh, cierto nivel de, de cosas, como la energía cósmica, y, y darle forma también. Eh, bueno, y en todo esto, eh, siento que es útil brindar los códigos sincrónicos, códigos de sincronización de la ley del tiempo, son útiles para un momento así, primero porque se produjo un, una interrupción en el continuum del tiempo lineal, artificial, que estamos acostumbrados a vivir, en el mecanismo del reloj, en los calendarios, en la rutina que tenemos establecida, eh, algo que le le contaba a Sofía una mañana en estos días era que me despertaba y, y cuando el, el cerebro empieza a reconstruir el mundo, vieron que cada mañana como el cerebro un poco ahí cuando te despertas reconstruye el mundo y te, te cuenta un poquito quién sos, a dónde estás y, y todo eso, eh, está, me estaba pasando que a la mañana al despertarme eh, eh, empezaba ese proceso y y de, de, Parece que el gato se, se quiso escapar de nuevo Empezaba ese proceso No creo que se escuche eso igual Pero bueno, está la mamá de Sofía gritándole al gato <risa> eh, Y ese proceso empezaba y de repente pf, Ah, pero, cuarentena Ah, pero, pf, no eh, se cortó la continuidad Estamos como en, pf, en esta peli Nos fuimos a dormir ayer y nos levantamos ¿Qué es? Algo que te debe pasar muchas veces cuando estás en situaciones eh, extraordinarias, como esta que estamos viviendo. Y también me pasó que vi, eh, una vez, una de estas mañanas también, aprendí el teléfono y estaban transmitiendo consejos de parte de la Secretaría de Salud, no sé qué, y estaba como un psicólogo y que le aconsejaba a la gente mantener sus rutinas, porque también lo escuché esto es lo que hablaban en la radio, lo escuché a Rolón, lo escuché a Darío Stan Raster, sí, eh, vale. hablando de la alteración que había en la percepción del tiempo, de que la gente se, se descoloca porque se rompió el continuum, y le recomendaban a la gente seguir sus rutinas, o formas como de... Y, y hubo una recomendación que les dio que es... Eh, Mantengan la diferencia entre los días de la semana y el fin de semana. <ríe> Qué interesante, ¿no? Como, es como decirles, mantengan el programa. Porque eso es lo que es un calendario, es un programa. Y los que venimos estudiando y divulgando la ley del tiempo, tenemos otro programa, que no es el calendario gregoriano, y que eh, funciona con otros códigos, que son los códigos sincrónicos del tiempo cuatridimensional y como como explico en ese otro videito que subí por ahí que se llama qué es la ley del tiempo tiene que ver con que el tiempo cuatridimensional está centrado en el ahora y toda la información de tiempo está centrada en el ahora cuando la primera vez cuando conocí la ley del tiempo y me llegó un, un calendario de las 13 lunas eh, y decía, y estaba esta imagen, y decía, esta es la matriz de tiempo cuatridimensional, me parecía raro, porque estoy acostumbrado, o estaba acostumbrado a, a, a llamar tiempo a lo que veía el reloj, que era algo con movimiento. Entonces decía, qué raro que esto sea la herramienta para medir el tiempo y no se mueva. Eh, bueno, esta matriz es como la partitura del tiempo cuatridimensional, eh, lo que nos movemos somos nosotros, la matriz está ahí, eh, es radiante, eh, y, ese, y eso, y eso que, de lo que, es, lo que irradia son ondas de tiempo, eh, y eso es lo que charlábamos hoy al mediodía con Sofía y Eli, la mamá, que, que tiene que ver con la luz y con el sonido y con vivir el tiempo, por ejemplo... Eh, como una onda, que es una onda vibratoria, que es lo que hay en el momento presente. Entonces esto que vemos acá, son secuencias, en, en notación galáctica, que son esos puntitos y esas líneas, son secuencias de 13, que es como un, un fractal de onda, digamos, concepto que por ahí podemos explicar en otro momento. Pero son ciclos de 13 días. Entonces... Eh, el, el, la forma de estos ciclos de 13 días, tienen que quiero, voy a poner esta de acá también porque parece importante, y esta la vamos a pasar para acá. Eh, la forma de los 13 días es esta, que es como lo que llamamos onda encantada, y es una espiral. Eh... eh y bueno, y tienes proporciones y tiene todo una, muchas explicaciones de fondo, que eso bueno, con el tiempo uno lo va descubriendo, pero está como, tiene mucho que ver con, está directamente relacionada a la proporción de, de la Fibonacci y, la, y el, el radio dorado, ¿no? Como lo que es, como está construido el ADN, que también es una espiral. Entonces es una forma también como una lectura de tiempo que hacemos que tiene más que ver también con el movimiento en el espacio, que es como los ciclos, y ciclos dentro de ciclos, y también lo charlábamos hoy al mediodía, como que la Tierra da una vuelta alrededor del Sol, y cuando empieza otro ciclo, no es que es un ciclo en el mismo lugar como nos muestra el reloj, que parece como que repite siempre lo mismo y entonces eso estamos como un disco rayado repitiendo siempre las mismas películas mm. en la ley del tiempo como está el factor más uno vos tenés 13 lunas de 28 días que son 364 días y el día 365 es el factor más uno que te que es la transición entre ciclos que te lleva al próximo ciclo y no es una repetición del anterior, sube un tono cada vez, y el tono esto que vemos acá, de 13 tonos, en la onda encantada, es una cualidad que nos remite a la música, naturalmente, el tono, y tiene que ver con que cuando vos escuchás un pulso, si escuchás un pulso repetirse, como en la música electrónica, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, enseguida vas a empezar a escuchar como que eso te va aumentando un tono, hasta que como que te va dando un viaje particular, Haríamos una experiencia ahora, ¿no? De poner, por ejemplo, un disco de Plasticman, que es un, un, un productor de música electrónica súper minimalista y tiene discos que son así, ¿no? Cada, cada pulso es como que va aumentando un tono, y eso es lo que configura luego una frecuencia. Porque el tono va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que llega a un punto máximo, y después se produce como una especie de vaciamiento y empieza de nuevo, y eso es lo que es un ciclo también. Entonces son todos conceptos que tienen que ver con la onda vibratoria y con medir el tiempo correctamente de acuerdo a la frecuencia eh, natural, a la frecuencia correcta de medición del tiempo. Entonces, bueno, esta es un poco la idea que tenía de, de transmitir el momento sincrónico, y estos son los 13 tonos de la onda encantada. Eh, hoy, a ver si... En, acá. Vamos a traer al láser. Al rayo láser. Hoy estamos particularmente en este día del ciclo del Solkin. El ciclo del Solkin, que son estos 250, eh, estas 250 posiciones que son las permutaciones de esos 20 sellos y los 13 tonos. No son 260. Sí, 260. 250. 60. Sí. Eh, bueno qué día estamos? Hoy estamos en el día 259 de este ciclo. El ciclo del Solkin es puramente del tiempo cuatridimensional, es como la matriz de medición del tiempo cuatridimensional, eh, es como que el ciclo de 13 viene a ser como el metro, ponele, y para el tiempo es la onda encantada. Y esta es la matriz base para medir las ondas encantadas. Entonces hay 20 ondas encantadas en el Solkin, y cada onda encantada a su vez lleva la cualidad del de tono 1, o sea con el que empieza cada onda encantada. Es decir que si nosotros estamos hoy acá... En 259, esta onda encantada empezó acá en el tono 1, que es el 248, y como vemos es el sello estrella. Entonces, ¿eso qué, qué significa que estamos? En la onda encantada de la estrella. ¿Por qué encantada? Es una onda, una onda de tiempo, y el encantamiento es lo que produce también la energía de los sellos solares, como la trama, como la película particular que nos cuenta cada pequeño ciclo, cada proceso, cada viaje en el que estamos. Y la onda encantada de la estrella es la onda encantada que tiene que ver con el arte, con la elegancia, hemos visto en estos días como eh, la, mucha gente está compartiendo por estas circunstancias que estamos viviendo, el lado bueno de la cosa, digamos, entre otros, es como que la gente está compartiendo su arte, eh, por las redes Me llega todos los días un video de mi papá Que está cantando una canción por día Para acompañar la cuarentena O la cuarentona, como decimos acá eh, Y así hay es mucha gente compartiendo ¿no? sí. Es la la, la la versión, la entidad La entidad cuarentena eh, Y entonces hoy estamos en el día 12 El día 12 O sea, cada tono tiene una una cualidad particular. Como en el día 12, no estamos en el día 25. ¿no? Sí, pero de, de este ciclo de 13, estamos en el día 12. Mm. Eh, entonces, espera que para mostrar esto tengo que salir del, del lacercito. Creo que no, ¿eh? sí Acá... Eh, está el día 12 de la Onda Encantada. Dice, tono cristal, cámara de la cooperación de la forma... Y ese es el tono que le da la cualidad a este día, el tono 12 es el día de la cooperación de la forma, por eso es el día que hacemos la corte cristal, es decir que eh, en el experimento del encantamiento del sueño nos reunimos Ay, claro, el nos reunimos a compartir la forma, es como que la onda encantada tiene todo un proceso de tiempo que baja al plano de la forma. ¿Sí? a través de esos 13 tonos, pero en el tono 12, por las cualidades del número 12 también, es cuando el tono alcanza la vibración de compartir una forma. Entonces por eso es un día bueno para reunirse y universalizar y compartir la forma, y tal vez les pasó hoy, en el día, que hubo, está bien que todos los días vienen siendo un poco así, pero particularmente yo, por ejemplo, hoy me comuniqué con mucha gente y con, y, y, y con, con muchas líneas de, de, de conversación y diálogo que estoy teniendo así en esta investigación, en este proceso de pensamiento colectivo en el que estamos también, con todo esto que, que estamos viviendo. Entonces, es mucha cooperación de la forma, incluso con personas que quizás tuvimos eh, desacuerdos o puntos de vista diferentes durante todo este proceso en estos últimos 12 días. Hoy quizás fue un día un poco de decir, bueno, a ver, yo pienso esto, vos pensás esto, a ver dónde están nuestros puntos de acuerdo, a ver cómo, en qué, en qué podemos coincidir y qué, qué tenemos para procesar, bueno, cooperación de la forma. ¿sí? O esta manera también de universalizar una forma que yo estoy haciendo ahora tiene que ver con decir, bueno, parte de mi forma es seguir unos códigos de tiempo sincrónicos que me ayudan a navegar en el tiempo, de una manera diferente que las matrices que usamos eh, tradicionalmente con el calendario gregoriano. Y quiero compartir también un ejemplo que se me ocurrió hoy al mediodía mientras charlábamos en el almuerzo, en donde me imaginé que esto que estamos en el año 2020, como si fuese eh, para el tiempo lo que en relación es para el espacio construir un edificio en donde el año cero es la planta baja, y de repente se va construyendo un edificio. En las características del espacio, y en la arquitectura, un edificio tiene un tope de altura que uno lo puede construir hasta antes de que se le vaya de equilibrio y se derrumbe. Entonces me pregunto, este edificio de tiempo que empezó artificialmente en el año cero, y que está proyectado ad infinitum, ¿Se entiende? ¿Hasta dónde se puede construir esta torre de Babel eh, en el tiempo, hasta el infinito, antes que se desmorone? Bueno, eso es lo que siempre se habló de la profecía maya, decía eh, que ya el 2012 es mucho para esta torre de Babel. Entonces, si antes no se derrumbó, se termina cayendo sola. ¿Qué es lo que podría estar pasando en estos siete años? años y, y un poco que pasaron del 2012, tranquilamente ¿no? como que la cosa empezó a temblar como algo que se está por derrumbar se, esto que se siente es claramente un temblor de la torre de Babel jugando ya proféticamente eh, y nosotros vamos en el ascensor y estamos en el piso 2020 y, y qué sé yo, nadie se acuerda lo que había en planta baja en fin entonces, esto ya vimos. Y también tenemos por aquí, volvemos al rayito láser. En, dentro del calendario de las 13 lunas son las, 20, las 13 lunas de 28 días que también tienen ese formato de onda encantada y donde hoy estamos en la luna 9, que se llama luna solar. Es, es el tono de la intención, estamos alineando la intención, y estamos hoy, como ven, 28 del 3, 28 de marzo, en el calendario gregoriano, en el día 22, DALI, lo llamamos, ¿sí? nada de sábado, en, en el nuevo tiempo, DALI, estos son plasmas radiales, es otro nivel de la ley del tiempo que podemos eh, abordar en otro momento, y... Aquí está el kin del día, es el día 22 de la luna 9 de la luna solar, y el kin del día 259 es tormenta cristal azul. Entonces, son las características del tono cristal que les contaba recién, moduladas también por la energía de la tormenta. ¿Qué es? ¡Ay, me habías contado! Entonces, es muy interesante porque... Eh, la tormenta es el sello 19 de los 20, y el que le sigue es el sol, que es el 20, pero a su vez es el cero. En la matemática maya, que es vigesimal, eh, el 20 es el número más alto, porque es una matemática posicional, después va, crece verticalmente, pero es un cero. Eh, el número de cantidad más alto es el 19, que es la tormenta, entonces es... La saturación, por eso hoy también, si, si observan, puede ser que es un día de saturación, donde ya todo está como muy para afuera, todas las teorías eh, conspirativas o no, científicas, todo lo que se estuvo procesando en estos últimos 12 días, está ahí eh, friccionando con todo lo demás, y por eso la tormenta también tiene la energía de catalizar, como de que toda esa energía es una transformación, y además como es el último sello tormenta del giro galáctico Tzolk'in de 260 días, mañana vamos hacia el sol cósmico amarillo que es como la trascendencia, el vaciamiento, la luz, la vida, como bueno, es el, el, el completamiento de un ciclo, y pasado mañana empieza de nuevo con este de aquí, con el dragón magnético rojo, entonces... Eh, hay un versito que, que se dice con cada quien, que es como un poco también, como, es, como el tiempo de las trece lunas es un tiempo arte, eh, hay un poema cada día para alinearse con la energía del día, y el día de hoy, eh, Tormenta Cristal Azul dice, me dedico con el fin de catalizar, universalizando la energía. ¿Sí? Hoy es un día de universalizar la energía y dedicarse a catalizar, a transformar todo el proceso que se estuvo viviendo. Dice luego sello la matriz de la autogeneración, o sea, ahí es un poco de vocabulario galáctico, eh, lo abordamos en otro momento, pero la autogeneración tiene que ver con la energía de la tormenta, es decir, imagínense cómo se forma una tormenta con, ese es mágico, ¿no? ¿No? en realidad en la naturaleza, cómo eh, todo el sistema, cómo se arma de la vida para que el agua se evapore, y el calor, y esto, y las nubes, y los vientos, y, y todo genere la tormenta perfecta para autorregarse el sistema y seguir vivo. Eh, y eso es también la energía de la tormenta, tiene que ver con el tiempo que lleva que todas las condiciones climáticas y los fenómenos naturales se vayan combinando hasta que se junta como una densidad que hace que se precipite la tormenta de la transformación. Eh, y luego, bueno, completaría el poema diciendo con el tono cristal de la cooperación, eso sería, lo que, eso sería el momento sincrónico del día en el que estamos cooperando en la transformación, en la catalización de la energía y me guía el poder de la magia. Ese es el poder guía del mono, que lo vamos a ver aquí en el oráculo. De, esperen, esperen, porque acá me fui a muchos lugares. Por un lado, mirar que también esto va junto con el mapa, el, el, el olón de la Tierra, en donde cada día pulsa en una zona particular y esto sería muy bueno para lo, eh, las personas que comprenden y que consideramos que la mente también forma parte de lo que sucede, una, y, y, y que un poco también la mente crea lo que sucede, como lo dijo Ina, mi hija de nueve años, que dijo, eh, las personas crean lo que les pasa, eh, y bueno, nosotros, si, como una de, los, de las bases del de, de proyecto de la ley del tiempo, es que entre todes, sincronizando nuestra mente, nuestra imaginación, nuestra intención, mandamos un pulso ahora a la zona de la tormenta, que es ahí en la Antártida, en el polo sur, por debajo de Australia y Nueva Zelanda y tal, y mandamos un pulso de sanación ahí a la zona de la tormenta. ¿sí? Eh, entonces así vamos eh, curando el, el, al virusito en, en cada en cada sector del planeta, con, con nuestra energía, con nuestra intención y, y manifestando un pulso ahí. Eh, y luego también en el cuerpo humano tenemos que la tormenta, como ven aquí, es el dedito chiquito del pie izquierdo. ¿sí? También, para pulsar ahí, esto nos teje, nos teje en el tiempo, nos teje con el planeta, desde el cuerpo humano, los 20 sellos son los 20 dedos de manos y pies, también la tormenta codifica a Plutón, nos teje con el sistema solar, entonces hoy es un día de tormenta, es un día que conectamos también telepáticamente con Plutón, ¿Sí? y eso después en el sistema de diseño humano, que también lo vamos a incorporar, podemos ver a dónde está Plutón, Plutón está en la puerta 61, que es el misterio, entonces lo que estamos transformando hoy es esa presión del misterio, para tomar conciencia en el ahora, ¿Sí? Y este sería el oráculo de la quinta fuerza del día de hoy. Eh, a veces las personas me dicen, no te puedo seguir, porque se me hace mucho, eh, y, y digo, ¿no? por las dudas, se me, se me ocurrió esto, pero... Eh, digo, esto no es algo que hay que seguir con la mente, sino que hay que escuchar y dejar que resuene eh, en vos lo que... Lo que tenga que resonar. Se puede escuchar sin, seguir ninguna, sin perseguir ninguna información y es, entrar en un modo de escucha y dejar que esta información te haga un masaje y, y después se te despierte una percepción por eso. ¿no? Porque estamos tejiendo matrices de información, son palabras, claro, es, un, es, el, tantra de la, es el tantra del periodismo. El periodismo intergaláctico. Este... De hecho yo creo que por eso miro mucho noticieros, porque tomo de ahí una frecuencia. <risa> el otro día me escuché un video de lejos y sentí que era el noticiero y dije, ah, no, soy yo. Eh... <risa> y este es el oráculo de la quinta fuerza, que nos muestra, por ejemplo, vamos de nuevo al, al lacercito, estamos aquí en momento sincrónico transmitiendo para toda la galaxia en el día tormenta, cristal azul. Este sería el poder análogo del día, que es como la mente gemela, lo que nutre el día, lo que sostiene, como si este fuese un hemisferio izquierdo y este fuese el hemisferio derecho, o al revés, no importa. Eh, pero como que le, le, le, da buena, le tira buena onda. ¿Qué es? El sol a la tormenta. Y el sol es, el es sol. la vida, el fuego, el fuego universal... Eh, la luz, ¿no? el aire, es lo que ilumina, entonces, como esa energía que te da así el sol, de decir, sí, ilumina, vive, el fuego, ¿no? enciende todo, así brinda claridad y tal, y la tormenta con eso, eh, trae su energía así transformativa. Y por este lado tenemos a lo que se llama el poder antípoda, que es lo que desafía a la energía del día lo que desafía la energía del día es el antípoda es como lo que se te para enfrente, y es la luna. La luna, lo cíclico, las emociones, el agua, eh, el agua universal, el, los flujos, el fluir, ¿sí? todo lo que es fluir, todo lo que es el flujo emocional, es el desafío de hoy, porque ese flujo emocional te viene y si lo dejas pasar y lo integrás, eso mismo te está transformando, y, es, y hacia dónde dirigir toda esa transformación, hacia dónde dirigir la energía de lo que sucede, es hacia el poder guía del día, que es el mono cristal azul, ¿sí? eh, y que es la energía de la magia, del juego, el niño interior, sí como eh, la ilusión, entonces estamos con la energía de la tormenta universalizando la ilusión y la magia del mono, eh, hace un montón que no, que no comunicaba cosas así del encantamiento del sueño y de las trece lunas, eh, como hace muchos años hacía, ¿no? ¡Qué viaje! Este, y el día tiene además un poder oculto. El poder oculto es el viento, que es la comunicación del espíritu. Este y, es el sí. Y el poder oculto lleva un tono diferente que los otros cuatro del oráculo que están en tono cristal, van junto con el tono del día, y el poder oculto del día es el viento lunar. ¿Qué es el viento lunar? Primero que es el kin de Argentina, ¿sí? Argentina, la fecha de fundación de Argentina, es viento lunar blanco, y además es el kin de Lionel Messi, ¿sí? viento lunar blanco, y, lo que, y el tono lunar es la polarización, el desafío, ¿sí? es el desafío de comunicar el espíritu, el desafío desde la polaridad también de la comunicación, los contrastes, y el poder oculto es lo que completa, lo que complementa a la energía de la tormenta, en este caso, si vos sumás al viento lunar blanco con la tormenta cristal azul, la suma de esos sellos te da un dragón magnético rojo que es el sello 1, es la unificación, entonces en la transformación compartida, universalizada de la cooperación que trae la tormenta, me unifico, Comunicando el desafío y la polaridad del espíritu, o el espíritu del desafío. ¿Sí? Múltiples lecturas posibles. ¿Sí? Es una matriz de información eh, que nos pone a vibrar también en otra frecuencia, porque nos alineamos con esa frecuencia de tiempo que es holográfica y que está en resonancia con el orden natural. Y hasta ahí, si, si no te saltaron los fusibles, eh, podemos también tirar una miradita del mapa que nos brinda el diseño humano para el día de hoy, pero puntualmente poquitas cosas, ¿no? porque si no ya me imagino que la, la saturación de la tormenta es medio incendiaria pero estamos en la línea 6 de la puerta 17, que son las opiniones, y la línea 6 ya es la que va saliendo de esta semana, entre comillas, que para el diseño humano son los seis días, que son las seis líneas del hexagrama 17, que es seguir en el I Ching, y que son las opiniones que están acá en el centro Ajna, mirando hacia la garganta, buscando los detalles adecuados para comunicar y opinar. Estos días fueron de mucha opinión, eh, y mucho juicio también, que es la puerta 18 y que es la que está mirando eh, cuáles son las cosas que tenemos que corregir y en base a eso también mucha opinión lógica, mucha búsqueda de cómo nos organizamos colectivamente a futuro, en, dentro de toda esta incertidumbre. En este preciso momento, la luna está pasando por la puerta 8, aquí en el centro de la garganta, es lo que está un poco marcando el tono de esta transmisión que es... ¿Cuál es mi aporte al colectivo? ¿Qué es lo que tengo yo para brindar ¿sí? eh, desde mi individualidad y creativamente qué puedo brindarle al colectivo? Un poco de eso se trata la puerta 8. Y como es un día tormenta, y la tormenta es Plutón, también podemos fijarnos que eso que decía, Plutón está en conjunción con Júpiter, apenas separados por unas milimétricas, ahí de línea, eh, acá en la puerta 60, en el centro de la cabeza, y eso implica mucha presión y mucha energía mental, que nos pone mucha presión, junto con esta puerta 63, que está activada por Mercurio, además que ya es un planeta eh, supermental, y que está en este momento en la puerta 63 de las dudas. Presión de las dudas y presión del misterio para encontrar respuestas, para encontrar la raíz del misterio, ¿sí? para buscar fórmulas, para razonar, mucha presión mental, entonces hay que saber hasta dónde eh, es necesario saber, hasta dónde es posible saber y qué es imposible de saber, para no perder la cabeza en cuestiones que no tienen importancia o que no sirven al proceso Personal. y otro aspecto interesante que me muestra la carta de diseño humano es que hay otra conjunción fuerte que es Saturno y Marte en la puerta 60, en Acuario no sé si ahí en la línea 3 Marte ya entró en Acuario, pero sí están los dos en puerta 60 y la puerta 60, fíjense, está justo en el otro extremo con relación a la puerta 61 y es presión pero energética en este centro de la raíz presión energética y la puerta 60 es la limitación y es la puerta de la aceptación es la puerta de la aceptación de las limitaciones y hay mucha presión ahí dentro de esto que es la cuarentena como mucha presión para aceptar la limitación, pero Marte es una energía totalmente guerrera impulsiva que nos empuja bueno, contra los bordes de esta limitación eh, y por otro lado Saturno es la rigidez y lo, el maestro que te está diciendo, mirá eh, quédate ahí, <ríe> toda esta voz que se escucha mucho como quédate en casa de Saturno, rigiendo un poco, que además leí algo muy interesante, que al estar en Acuario, esto más en lenguaje astrológico, que no soy experto en eso, pero como Acuario tiene que ver con lo colectivo y Saturno está eh, entrando ahí estructurando y poniendo, es una enseñanza esto que estamos viviendo a través del aislamiento social y este momento, no hay que desesperarse, no hay que pensar que para siempre va a ser así, o comerse el viaje de que empezó el nuevo orden mundial o lo que sea. Eh, digo, tomamos en cuenta todas las informaciones, investigamos, pero además miramos qué está sucediendo en este momento en la Tierra, hoy Sofi me comentaba que decía como que en Buenos Aires bajó la contaminación a la mitad también, entonces podemos verlo también como un fenómeno sistémico, más allá de cuáles sean las causas y los accidentes o las motivaciones aparentes que producen la aparición del virus, los contagios, las enfermedades, las muertes, las, las políticas, todo eso está en este plano que estamos acostumbrados a... Eh, consumir mucho por los medios tradicionales de comunicación, pero también si nos vamos a un plano cósmico, si nos permitimos como lo que llamamos salirse de la caja y mirar al planeta desde afuera, más allá de las causas aparentes, podemos considerar la posibilidad de que este fenómeno sistémico puso un alto en el planeta. Y sí, nos agarró a cada uno, y a cada una, y a cada une, en la situación en la que nos agarró, y cada uno tendrá que lidiar con eso y ver qué corresponde hacer desde ahí. Desde, este, desde estos códigos, Saturno y Marte dicen como, bueno, aceptar las limitaciones por el momento es la única manera de trascenderlas, ¿sí? no peleando contra. Eh, porque si superamos una limitación, va a aparecer otra, y otra, y otra, y otra. Por eso siempre Arra decía... Esa es como la ironía, ¿no? Eh, es solo cuando aceptas la limitación que se crea la, la mutación posible que esa limitación está trayendo. Ok. Momento sincrónico, test drive. En mi cabeza apareció la idea de hacer esto todos los días, no sé si eso va a ser una realidad real, pero podría suceder. O podría suceder de vez en cuando, o de acuerdo también al feedback que tenga la transmisión y, qué sé yo, a veces como me dicen que está bueno que comparta estas cosas, eh, me da gusto compartirlas, hoy que se puede y que sean las circunstancias necesarias. Ojalá se haya escuchado bien, ojalá se haya grabado y ojalá haya salido todo y que ahora cuando ponga fin no me diga, tipo, no salió nada de lo que hablaste, no lo vio nadie, no lo escuchó nadie sí, y solamente... No, Sí, pero no entiendo, no te salen los comentarios. Claro, porque yo veo la pantalla del Zoom, no veo la del Facebook. Bueno. Pero eso lo voy a ver ahora cuando, cuando cierre la transmisión. Bueno. ¿Vos querés decir algo? No. Bueno. Bueno, entonces, última semana de la luna solar. A partir de hoy hasta lo que conocemos como viernes, pero en las 13 lunas lo llamamos cilio. Eso está dentro del modelo de siete chakras, conectado a los chakras, y hace como una figura radial, mañana es el y que se va del, del corona al raíz, tercer ojo, sexual, garganta, plexo, y el séptimo día es el corazón. Entonces la semana empieza en la corona, y se completa con la descarga hacia el centro del corazón, que es también el día que descargamos hacia el centro de la tierra, este, eh, bueno, tengo un montón de cosas por ahí, este arcoíris circumpolar. Y por último, por hoy, por el momento, esta, esta cuestión, esta, esta idea, esta imagen, este compartir. Eh, esta imagen del arcoíris circumpolar representa como un símbolo y también representa un proyecto de eh, desarrollo de la telepatía global, o de cómo compartir un sueño, que es visualizar a la Tierra eh, envuelta en un arco iris doble, sin polar, eh, que es también como la sanación de la Tierra, el regreso al tiempo natural, y tiene que ver también con, con la profecía bíblica de del arca de Noé, en donde como que el, el, el símbolo que Dios le da a Noé es el arco iris. Entonces, bueno, hoy fue test drive, así la presentación la tengo todavía un poco, que la usé para otra cosa y la, la agarré así a último momento y la arreglé. Este, entonces, nada, visualizar ahí el arco iris circumpolar y bueno... Tejerse. Eh, sería como de, de, de todos lados. Va de polo a polo y por dos lados. No, son, es como son dos arcoíris. Y la Tierra gira y, y, y el arcoíris va un poco justo marcando, como viste, cuando llega, cuando del día pasa a la noche, un poquito que marca. Eh, la idea sería como que pase el arcoíris y que, bueno, abre el día y abre ahora La noche. Esta... ¿Se llama? ¿Me sale el nombre de la figura esa? La manzana. ¿O oh, no? ¿Cuál figura? Eh... Sí, como el toroide. Esto. Sí, es también el toroide. Es también el toroide. <risa> bueno. que gracias. Gracias por eh, estar ahí. Y nada, y lo último que comparto es que yo siento que ese aplauso que hacemos a las 9 de la noche. Nos aplaudimos a nosotros también, nos aplaudimos a todos, a los que hacen memes, a los que investigan, a los que comparten ideas, a los que combaten, a los que se quejan, a los que suman, a los que restan, a los que multiplican, a los doctores, a, hasta el virus aplaudimos. Es un momento planetario. Aplaudimos a los que se van también. Todo. Es un aplauso que significa como bien, somos un planeta, como un organismo planetario. Bueno, chao. A ver, cortamos esto acá y final.